Al escuchar la canción de Me vas a ver de Vered, me puse a pensar sobre lo que pasaría si alguien me dijera eso, pero no quiero compararme con él, simplemente quería darle una respuesta a su canción y espero no ofender a nadie con esto. Me hiciste ver que vives sonriendo y viviendo bien Vivía llorando y mintiéndome Porque me decías que aún seguías queriéndome Me dolió ver tu mano unida con otra piel no sé por qué no te pude entender Me volviste loco y aún guardo los trozos de nuestro ayer Recuerdo que un día preguntaste si en verdad te quiero Y te dije que mi vida sería para ti Yo vivía aguantando todos tus tropiezos Tú vivías destrozando todo lo que di Di todo por ti y siempre fue poco Amé lo que fuimos pero hoy que somos Te fuiste y volvieron mis miedos Sobre perdernos y vernos con otros No sé qué decir, ya dijimos todo Yo era feliz junto a ti, ni modo A un sueño con que tú regreses Y seguir queriéndonos como dos locos Piénsalo un par de veces Déjame alguna opción, yo te quiero sentir en mi vida, eres mi sentido y mi razón De verdad que me duele, hacernos daño hoy Sé que hemos fallado, pero hay que intentarlo solo por amor